Olvidar es lo único que queda Cuando la realidad nos supera Cuando el camino se estrella tanto Que solo una lágrima sale llorando No, nunca podrá ser cierto en ningún momento quise herirte Jamás pensé hacerte llorar No me quedé, no quería lastimarte Es tan difícil saber mentir Es muy complicado aprender a hacerlo Fingir es algo que me cuesta trabajo, no voy cuesta arriba, voy cuesta abajo. Olvidar es lo único que nos queda, cuando la realidad nos supera, cuando el camino se estrella tanto, que solo una lágrima sale llorando. Mi rabia se acumula por momentos Hay momentos que se vuelven insoportable. Te crees fuerte y piensas que lo superas Pero en realidad sabes el suplicio que te espera Lo mejor es dejar venir las cosas Está claro que lo que pase pasará que nadie puede cambiar el futuro aunque a veces todo lo veas oscuro olvidar es lo único que nos queda cuando la realidad nos supera cuando el camino se estrecha tanto que solo una lágrima